El pasado 12 de marzo se celebró una nueva fiesta de la inclusión Totalmente. aquí en la provincia de Mendoza que es la vendimia para todos que coronó a sus nuevos representantes y nos acompañan hoy aquí en el programa Hola, Carolina Marcio, que es la bien. reina Fernando Herrera, rey y Diana Mackenzie, Reina Drag de la Vendimia para Todos, chicos, bienvenidos, Bienvenido, ¿cómo están? Un, placer. un gusto tenerlos gracias. aquí. Gracias Hace por venir. rato que queríamos conocerlos sí. bien. Por más supuesto. de un mes ya pasó, queríamos tenerlos aquí en el programa y finalmente se dio esta oportunidad. Bueno, primero que nada, felicitarlos. ¿Cómo han vivido este primer mes de, de reinado, si podemos decir? Muchas gracias. Eh, bueno, estamos muy contentos de estar acá. Eh, ha sido un mes intenso, Hemos, venimos trabajando mucho, así que bueno, estamos. Muy contentas. Y esa noche, sí, no. ¿cómo se vivió? Con todas las emociones, me imagino. Muchos nervios. Las emociones juntas, claro, sí. Mucha gente que nos fue a ver. La gente súper contenta. El espectáculo fue maravilloso. Así que, no, todas las emociones a flor de piel. Así que, muy lindo. Me encanta. ¿Y habían pensado en algún otro momento anotarse para venirme para todos? ¿O por, por qué nació esto de este año? Decir, bueno, creo que es mi año. Voy, me anoto. Fue el resurgimiento de la BFX, Así que, después de la pandemia, fue como que todo volvió a empezar. Uh -huh. De hecho, esa era la temática del... De la, fiesta. De, de la fiesta, claro. claro. Entonces, eh, en mi caso particular sí había pensado mucho tiempo antes en, en inscribirme para ser candidato, ¿Sí? para ser.. Este, y bueno, fue el momento justo ahora, se dieron las condiciones, y, sí, claro. así que. Y para Bien. quienes no conocen todavía, pues a ver, ya tiene sus años la Vendimia sí, claro. para Todos, como mendocinos estamos en la obligación de conocer de qué trata esta fiesta, pero quizás nos están viendo muchísimas personas que no están tan enteradas de la temática o el por qué o el objetivo que hay detrás de esta fiesta, ¿no? ¿Qué le podrían contar a esas personas qué es la Vendimia para Todos? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, en, en realidad, bendiga para todos, yo en mi, en mi lugar, siempre lo he vivido como artista, Ajá. Eh, este año decidí... Participado en, la, participado en la He participado siempre como artista hace ah, varios años ya mira. en la prueba de Gabriel, y bueno, nada, bendiga para todos eh, significa, es fiesta, es una okay. fiesta eh, de inclusión, donde bueno, elegimos nuestros representantes... En este caso, bueno, acá con mis bombones reyes, con Caro y con Fer. Me encanta eh, que sean tres. Sí. sí. Porque se van a es acompañar a Es super lindo, la verdad que sí, porque nos hacemos mucha compañía. Pero nada, Vendimia para Todos es sinónimo de fiesta e inclusión. Uh -huh. Es una fiesta peto. que se, se caracteriza por tener uno de los mejores shows, básicamente. Uh -huh. sí, claro. Y bueno, nada, hay mucha inclusión. Chicos, y si bien cada uno tiene su objetivo, tenía su objetivo cuando se presentaron, ¿qué los une ahora los tres o qué pretenden ir, por qué y lo quieren ir, por uh -huh. dónde? como eh, tridente bueno, ahora que son sí, tridente, claro, claro. Eh, nos está nos está haciendo bastante bien con, con las cosas que teníamos propuestas y, y cosas nuevas que hemos generado eh, por ejemplo las, hace dos o tres semanas tuvimos una reunión con la gente de educación uh -huh. eh, para abrir un aula satélite para la gente uh -huh de la comunidad que quiera terminar eh, los estudios secundarios. Uh -huh. eh, también tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Economía, con Emilce, y la semana que viene tenemos una, una reunión en la Enoteca uh -huh. para, para quienes quieran averiguar sobre capacitaciones virtuales o presenciales y así poder generarles eh, mayor accesibilidad tanto a la educación como a las capacitaciones para al fin poder llegar a, a trabajos calificados. Qué bien, qué ¿creen? participativo, recién un sí. mes ya. <risa> sí, sí. Un, mes, <risa> un mes, un mes, Exactamente un mes. a Desde su lugar, ¿cómo lo ven? ¿Falta eh, en materia de inclusión cuando hablamos del colectivo LGBT? Sí. Falta, falta un ¿sí? montón, sí. Mucho. sí. Falta uh -huh. mucho. Sobre todo hacíamos eh, hincapié en un sector mm, mm -hmm. que por ahí sufre más todo esto de lo que es la... La discriminación y todo, que es el colectivo trans... ...por supuesto... Sí. Es, ...es mucho más golpeado de ese sector... Uh -huh. a ver, ...tenemos a nuestra reina que puede hablar de su lugar... ...desde tu experiencia, claro... claro. ...sí, de, desde mi experiencia en realidad, bueno, hacemos hincapié en eso... ...hay muchas chicas, compañeras trans y chicos trans... Eh, ...mayores en realidad... Uh -huh. ...que son quienes más sufrieron eh, en el pasado... ...entonces está bueno seguir apoyando... ...y seguir abriendo caminos para ellas y ellos que son más adultos y para los jóvenes obvio que venimos también ahí a full. Siempre hacemos hincapié en eso y estamos trabajando para todo el colectivo trans. Es que se han vulnerado lamentablemente con el tiempo muchos derechos y algo tan básico como quizás es la oportunidad laboral o uh -huh. trabajar en condiciones dignas, como sí. todas las personas en blanco. Cuesta muchísimo. Que cuesta muchísimo, pero es buenísimo que se pueda visibilizar uh -huh. y trabajar pese que todavía hay algunas dificultades para poder lograrlo. Que sí, afortunadamente bueno ya, ya está aprobado el cupo laboral sí. trans, si bien en muchos lugares todavía no se ha implementado, no se está aplicando, sí. bueno, ustedes van a ir detrás de esos objetivos, ¿no? Estamos tratando de que así sea, de, de por lo menos eh, una persona eh, por lugar que no creemos no tampoco que la, que la gente ingrese solo por cupo, por eso es que estamos tratando de abordar <risa> Eh, desde todos los ámbitos que podamos, eh, desde la salud, la educación, uh -huh. la capacitación y bueno, recién ahí poder cumplir con ese cupo laboral. Uh -huh. En tu caso, Fer, ¿por qué te presentaste? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que te motivó? Dijiste, quiero ser el rey. A mí el, cole, el mí el colectivo trans me, impa eh, me, me impacta mucho y me, me toca muy de cerca uh -huh. porque mi madrina fue mujer trans, uh -huh. mi madrina fue una heroína para mí, es muy sí. chiquito. Este, bueno, estuvo siempre en mi familia, me enseñó un montón de valores uh -huh. este, y ella después de, de, mucho, de muchos temas de discriminación y, y, y problemas hasta incluso dentro de la familia, eh, muy triste de su historia porque decidió quitarse la vida, pero ella wow. fue, una, fue una de las primeras eh, mujeres trans en recibirse de, en una carrera universitaria acá en la provincia uh -huh. trabajó en el hospital central uh -huh. este, y su sueño fue ser reina de la vendimia entonces vendíme eh, a en su momento, vendíme para todos ahora. Eh, entonces yo me presenté de, de la manera en, en que me toca ser, uh -huh. como me siento, como soy para representarla a ella. Wow. Entonces eh, Muy fuerte por tu eso historia. claro, uh -huh. yo viví como les digo siempre eh, no en primera persona la discriminación y todo ese sufrimiento, uh -huh. pero sí en segunda persona. Incluso hubo muchos enfrentamientos familiares uh -huh. cuando iba a la escuela, también. Eh, eh, ve, ve, veía esa discriminación. O estamos hablando hace 15 años atrás, que era mucho más fuerte todo esto. Hoy, gracias a Dios, se empezó a abrir un poco más uh -huh. y, y la, la vida de las, de las chicas trans, digo, las chicas trans en general, pero chicos, chicas y chicos... Es muy cruda, o sea, tienen uh -huh. que Tristísimo, tienen sí. que ejercer a veces la prostitución o, o, o dedicarse sí, a otras rasmas. Claro, Son súper denigrantes por el hecho de no poder insertarse. Claro, tal cual, y, y la uh -huh. familia a veces, muy, en muchos casos, también las deja de lado, tienen sí. que moverse a otros lugares. Es muy, es muy triste. muy Lo viví en, uh -huh. en mi propia familia, entonces por eso me toca muy de cerca este, claro, este punto. Una visión muy empática, la tuya uh -huh. puntualmente, uh -huh. con tu uh -huh. madrina. Tal ¿verdad? cual, poco. y que vos desde chiquito ya aprendiste. Lo que era la diversidad sexual, la diversidad de género. Claro, y hoy, cual. como adulto, sos el portavoz de esto. llevás la bandera para decir: Mirá lo que tuve que atravesar yo para realmente darme cuenta ¿no? de lo importante que es el respeto, es la, la tolerancia lo, lo y de lo importante que es desde chiquitos formar a nuestros sí. niños de, desde esa base, ¿no? Total. del respeto por el otro. Es, es, es muy básico. ¿no? Es muy básico, claro. Y lo, lo bueno es que lo, lo puede vivir eh, desde muy chicos y, y entenderlo así. Uh -huh. eh, abrir la cabeza y parte, como te decía, parte de la familia y amigos. Lo lograron entender conmigo Y otra parte no, se quedó Y eso uh -huh. generó enfrentamientos uh -huh. Entonces hay que educar desde chicos Con toda esta, toda esta amplitud mental En tu caso Caro, ¿qué te motivó a presentarte? Eh, en mi caso yo creo que eh, No hace falta ser la causa para defender la causa uh -huh. Y eh, sufro a diario con, con la gente del colectivo eh, Todo lo que es la discriminación uh -huh. La falta de oportunidades eh, creo que, que nosotros somos la generación bisagra de alguna uh -huh, manera uh -huh. Somos quienes quienes vamos a educar a nuestros hijos para que, para que la tolerancia sea la que gane Y el respeto, y quizás cansada de, uh -huh. de, de todo eso y, y, y de que todo lo que hacíamos, si, siempre he trabajado para la comunidad, pero... Eh, muy un trabajo muy de hormiga y ahora quizás okay. co, eh, siendo reina lo que me pasa es que la gente se me acerca para claro. o sea para preguntarme cómo hace un cambio de DNI, cómo uh -huh. dónde se capacita, mm. dónde se termina la escuela, dónde, no sé, me, me pasa. nos sí, ah, claro. sí, sí, sí pasó ayer, nos pasa ayer, ayer tal ayer. cual, que, estamos abordando un caso juntas. Eh. Eh, bueno, nos escribió una chica que está en, en proceso de hormonización y, y haciendo su, su proceso de transexualidad sí. y bueno, estaba un poco desorientada así que recurrió a nosotras para eh, guiarla, claro. así que Para informarse, está, sí. ah, está buenísimo que está buenísimo. No puedan existir este tipo de referentes como ustedes porque me imagino que desde el, el, el lado, lado personal una persona también le debe costar muchísimo y tiene que tener una red de contención para atravesar, ¿no? en este caso, el cambio, la aceptación, la no aceptación de su familia y de su entorno. Uh -huh. Debe ser durísimo tener que vivirlo solo, sola. Bueno, si les pasa eso, en realidad nosotros estamos para que sí. no lo tengan que vivir solos. Por supuesto, ahí van a, van a estar para, es para acompañar. Exacto. Sí, sí. Que, lindo, me encanta, que, lindo me que tengan tantos proyectos también. Bueno, sí. lo tenemos a Gaby Cancia ahí del otro lado sí. de cámara, a quien lo saludamos, que es el gran mentor y, y gestor de Gracias todo este de oro, evento, que tiene un, un objetivo tan bonito como ese, es la inclusión, el respeto y la tolerancia. Así que les vamos a pedir el aplauso bien por fuerte para ¿verdad? nuestros representantes 2022. vendimia para todos. Eh, ahí está el Bravo. Gaby saludando. Sí, que lo queremos mucho. Ahí está. Bueno, las redes sociales, me imagino, de Vendimia para todos están súper eh, abiertas y permeables a que cada uno pueda dejar su mensaje, por su supuesto. duda, porque esa va a ser la manera de, de contacto directa con ustedes, ¿o ¿no? T También sus redes personales, me imagino. Están sí, por todas, abiertas, todas abiertas para todos. Qué, ah, ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué, ah, ¿qué, sí, qué, sí. ¿Qué hay el 25? 25. Ah, sí, es importantísimo. Es súper importante. El 25 sí. a las 18 en la enoteca vamos a hacer una charla para uh -huh. todas aquellas personas que quieran eh, saber sobre las capacitaciones que Bien. la provincia tiene en, respecto al pro, a los programas. programas enlace y enlazados. Excelente. Que, ah, eh, son programas laborales. que existían uh -huh. ahora eh, antes, pero lo estamos, estamos tratando de que se visualice más uh -huh. este, para que el, el, la comunidad se interiorice y pueda uh -huh. participar. O sea que y puedan acceder eso, a claro, estas esta ofertas. En realidad ¿sí? existen uh -huh. para, para todo el mundo. Nosotros claro. específicamente vamos a dedicarlos a la comunidad, por pero es un, eh, son programas provinciales. Excelente. Entonces, se pueden comunicar en la página de ustedes, en el Instagram, para consultarles, para, uh -huh. consultarles, para ver por supuesto. cómo acceder. Por, por supuesto. Bien, el 25 de abril, ayudar. entonces... ¿Enoteca? ¿Horario? 18. 18, 18. 18 horas. Ahora, ¿sí tienen que anotar en algún lado Es un cupo limitado, así ah, que... Ah, ok, ok. Sí. Hay, hay un link ahí en la página de Vendimia para todos, para que puedan Participan ingresar y puedan inscribir, Perfecto. inscribir Perfecto. ahí. Perfecto. Bueno, chicos, excelente. Obviamente vamos a estar ahí, quitándoles Obviamente. todas claro. las dudas que Pero necesiten. Claro. Y si necesitan otra cosa... Igual a mí mí me encanta eso, por ejemplo, que me pregunten, como les pasó a las chicas ayer, uh -huh. que me pregunten, que me digan, ¿cómo puedo hacer <ríe> ahora? ¿Sabes? Me siento parte. Uh -huh. Ahora me siento mucho más parte y... y y me gusta eso, que la gente también lo entienda de esa manera. Es que esa o sea, es la manera es, es un trabajo de, de entre justificar todos el, el, todo el trabajo que vienen haciendo ustedes porque es, se ve materializado. El claro. objetivo que hay detrás de esta fiesta y, y está buenísimo que Somos pueda tener. Somos el claro ejemplo de inclusión sí. porque Exacto. tenemos dos reyes heteros en una vendimia para todos y yo en particular me siento muy feliz y muy contenta uh -huh. y muy, ah, muy acompañada de estos dos bombones. Es que, que Caro decían, no hace falta ser la causa para defenderla. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Sí, uno puede empatizar es con el otro. No, no, a mí me educaron en base al respeto y pretendo uh -huh. que mi entorno, al menos mi, mi pedacito de mundo que... Que, que respete, que lo entienda, que no uh -huh. agreda, que no moleste. que Excelente. No, no, no me gusta vivir lo que vivo a diario con, uh -huh. con mis amigos. Uh -huh. es, es una buena forma de, también de demostrar de que es un trabajo entre todos. Que uh -huh. todos lo tenemos que hacer para que exista mayor integración, igualdad, uh -huh. equidad. Eh, y no por ser de un grupo selecto, uh -huh. solamente... Sea ese grupo el que tenga que luchar, sino que por con esto decimos, estamos todos en lo mismo. O sea, estamos todos luchando. Todos tirando para el mismo todos lado. Para el mismo lado, lado, claro. Por supuesto. Eh, sí, y por ahí es también desde el respeto nosotros educar, educar ¿no? ¿También? Existe mucho que te digan, eh, pero en vez de la palabra ¿Qué? hetero, te dicen, pero sos normal. ¿Qué? No. ¿Qué es normal. <risa> todos luchan con las haciendo Entonces bueno, eso? por ahí, de, desde el respeto también explicar eh, la diferencia entre normal y heterosexual. Claro. Eh, sí, educar, yo creo que es un proceso sí. también, hay generaciones. Justamente, como vos decías, la generación bisagra, uh -huh. que muchas personas, quizás anteriores a nosotros, nuestros viejos, nuestros abuelos, que les cuesta todavía comprender. Y bueno, es un uh -huh. trabajo de ir formando y acompañando uh -huh. en ese proceso para poder visibilizar y que se comprenda desde el respeto, como decís vos. Exactamente, y que totalmente. podamos cambiar, y bueno, de aquí en adelante, sí. Quizás, como vos decís, a ellos los educaron de esa claro, manera. Es Entonces, cultura, respetando esa educación, es educación, nosotros podemos ir uh -huh. eh, nosotros incorporándoles determinados uh -huh. conceptos. Tal cual. Como es la palabra normal, hay que quitarla. Tal cual. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por también de parte nuestra es, es, es un trabajo permanente el, de, permanente el de estar educando por ahí uh -huh. a la gente en, en cuanto al, a las palabras que, que tienen que utilizar, ¿no? Así como pedimos empatía y también comprensión, sí. eh, también tenemos que comprender y empatizar con las personas, o sea, personas más adultas, uh -huh. nuestros padres, abuelos, que... Sí vivieron toda toda esta crianza de, de años, que fue sí, durante nudo. años así. Entonces, Muy diferente a la nuestra. Hay que también flexibilizar y entenderlos a ellos uh -huh. para que podamos convivir los dos. Pero en eh, este momento, como decía Caro va a empezar a cambiar las cosas. Es un momento de cambio que a futuro esperamos que, que sea para mucho Por mejor. Supuesto. Que a las generaciones que vienen les cueste mucho, mucho menos. Mucho menos. Ojalá. Ojalá. Sin dudas. Será, será. Sí, estamos seguros eso. de eso. Esa es nuestra misión. Me encanta. Excelente. Ahí tenemos, mira, la imagen para que no te olvides. El lunes 25 de abril ingresas a la página de Vendimia para Todos. Vas a tener... Toda la información para esta capacitación que se viene, para que conozcas todos los detalles de estos planes buenísimos que tiene el Ministerio de Economía, que son enlazados, enlace que permiten la inserción laboral. Así que no te lo pierdas, asistí, es gratuito, pero con cupos, cupos limitados, limitados, así que dale, si activa y anótate ahora mismo. Voy a volver a pedir el aplauso para este gran equipo, los representantes de la línea para todos. Vienen con muchísimos proyectos, gusto, con muchísimas trabajo, ideas Y nos encanta poder ser eh, quienes la comuniquemos sí, A toda la comunidad de, sí. de la provincia de Mendoza Gracias, gracias chicos, un placer Muchas gracias por, gracias. por invitarnos un placer. Vamos a hacer una nueva pausa, corte y ya volvemos